Son foros, como los que hoy nos reúne los lugares idóneos para el análisis, la reflexión e incluso la discusión ordenada para que todo el que tenga algo que decir pueda manifestarlo libremente. Y esta institución que presido siempre tiene abiertas sus puertas para ello. Espero que esta interesante mesa redonda, con este tema a debatir, ...que en estos momentos tiene un enorme interés... ...para la ciudadanía cordobesa... ...sirva para clarificar nuestras posturas... ...sobre este preocupante y alarmante tema... ...como así lo demuestra el interés... ...despertado por esta mesa redonda... ...una cuestión tan difícil de conciliar... ...y en pro de una conciencia cívica y democrática... ...para que entre todos... Busquemos en paz y en armonía una justa solución que contente a todos los cordobeses. Muchas gracias, amigos. Doy la palabra ya a don Luis. Agradezco en nombre de la, de la crátera la gentileza de esta ocasión y de todas las veces que hemos necesitado pues, comunicarnos con nuestros amigos de ofrecernos este magnífico ...sitio que no solo es un espectacular escenario, sino un crisol, como ha dicho su presidente... ...de cultura no solo cordobesa, sino fuera del ámbito mismo de, de nuestra tierra. La crátera, muchos de, de, de ustedes lo saben, y si no se los digo yo ahora... Somos un grupo de gente, de personas de edad dilatada y de mente inquieta que venimos efectivamente reuniéndonos desde hace unos nueve, diez años alrededor de una comida periódicamente y hacemos lo que más nos gusta y lo que nos interesa que es comer y hablar de lo divino y de lo humano. Ocurre... Esto es natural y además es como muy normal. Es, hay muchos grupos y muchas reuniones que hacen eso. Quizás nosotros, a lo mejor, pues tenemos aquella cosa diferencial de que nos interesa más analizar el porqué que el qué de las cosas. De manera que inmediatamente pasamos a el por qué y el para qué y analizamos en profundidad. ...más que asombrarnos y eh, comentar reiterativamente una noticia. Y ocurre que efectivamente de vez en cuando aparece un tema... ...que por su interés o por las dificultades que hay de manejarlo... ...pues vemos que merece la pena uh, trascender lo que es la reunión nuestra. Entonces es cuando organizamos eventos como este y invitamos... A personas capacitadas que estén justamente duchas en la materia de que se va a tratar. Este es el caso del tema que nos trae hoy, el cambio de nombres de algunas de las calles cordobesas, y eh, tenemos los protagonistas que ya se han sido nombrados y que todo el mundo, todos ustedes lo conocen, y son en definitiva los que tienen entre manos todo el hacer desde la ponencia a la discusión y a la aprobación de este, eh, de este acto. Parece ser, pudiera parecer por, por el nombre y, y por el enunciado del tema que, que, que fuera un tema baladí, un tema pues de andar por casa. Sin embargo, más allá de la política, tiene unas connotaciones sociales, históricas, de costumbres, culturales, ...y sentimentales... ...que se tocan... ...se deben tocar... ...de manera que yo sin más... ...le voy a hacer... ...una primera pregunta a todos... ...que me respondan... ...de mi izquierda a derecha... ...¿por qué... ...se toma... ...esta decisión... ...y en base a qué se hace? Hola, buenas tardes... Eh, ...buenas noches ya... ...yo soy Alba Dobla... Eh, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, nosotros propusimos una moción al Pleno eh, Municipal, una moción, además, que fue eh, inmediatamente suscrita por todos los grupos. Eh, debemos decir que tuvimos éxito en la proposición, lo que indica que ciertamente era un tema que preocupaba a la totalidad de los grupos municipales y podemos decir que, por tanto, eh, estaba en la sociedad cordobesa. Eh, propusimos la moción por una cuestión de justicia histórica, porque eh, debemos recordar que en España, con la transición, no se produce una revisión de eh, los actos del franquismo. Eh, hay, es verdad, la aprobación eh, de distintas leyes que, en algún caso todo hay que decirlo, se, producen de manera, se publican de manera distinta, además, a como fueron aprobadas, con algunos matices eh, peligrosos en este sentido, eh, porque eh, acaban por, eh, por buscar aquello que se pretendía evitar, que era la impunidad de eh, quienes eh, habían eh, ejercido la represión y eh, habían eh, provocado... ...muchísimo dolor, muchísimas víctimas por eh, la dictadura. Por eso eh, era necesario, de una vez por todas, proceder a la aplicación de las distintas leyes... ...que fueron muy tardías en España. La primera ley de memoria histórica es de 2007. Eh, la ley de memoria democrática de Andalucía es del 2017, diez años más tarde... En ese sentido, lo que queríamos era proceder a la aplicación de una vez por todas de la ley de memoria histórica y propiciar que eh, en ese momento que había una cierta parálisis eh, de una ley que había estado a punto de salir ya en la legislatura anterior, en el Parlamento de Andalucía, en la que nuestro grupo parlamentario estuvo especialmente implicado, pues eh, se llevará a cabo por el Parlamento andaluz ...y eh, se le diera un eh, espaldarazo. Nada más constituirse la comisión de memoria eh, en el ayuntamiento se produce además eh, esa aprobación de la ley de memoria democrática de Andalucía... ...con lo cual todos los pasos fueron mucho más ágiles y eh, pudimos contar con muchísimas más herramientas a la hora de elaborar un dictamen que eh, eh, para la aprobación del Pleno sobre las distintas propuestas, las distintas medidas que la comisión, la comisión atendiendo a lo que establecían estas dos leyes, eh, pudiera eh, señalarle al Pleno municipal, después de un estudio sosegado, de un estudio riguroso, que es lo que eh, debo defender que se ha hecho en el ámbito de la comisión, y así, eh, pues… Eh, Efectivamente, cerrar las heridas que hasta entonces nunca se habían cerrado, porque eh, seguíamos teniendo eh, víctimas que no habían obtenido la reparación y, por supuesto, que, eh, de las cuales no se sabía la verdad y sobre las cuales no se había aplicado ninguna justicia. Era, por tanto, una cuestión para este Grupo Municipal de Justicia Histórica y eh, una cuestión de cumplimiento de leyes de, los, de las que nos habíamos dotado, tanto en el ámbito eh, estatal, con la ley de, memoria, de la ley de Memoria Histórica de 2007, como en el ámbito andaluz, con la Ley de Memoria Democrática de Andalucía. Muy bien, pues esta es, digamos, la base legal por la que efectivamente se está poniendo, el, se basa el, el, el, la comisión que habéis hecho. Pero tú mismo acabas de hacer referencia a dos leyes. Una es la, la ley de memoria histórica y otra es la memoria democrática de Andalucía. Efectivamente son amplias las dos, yo he tenido necesariamente que leérmelas. Y una de las cosas que sí me gustaría que pusierais énfasis, enfatizarais, es en qué artículos de una o de otra, de las dos, habla específicamente del callejero y de la necesidad de eliminar nombres de calles. ¿En qué artículos de cada uno de los? Artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica y artículo 32 de la Ley de Memoria Democrática. Son suficientemente claros al efecto en relación con la eliminación de la simbología mucho más concreta la Ley de Memoria Democrática de Andalucía, aunque todos y todas sabemos a qué se refería el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica y, de hecho, ha servido de base eh, a numerosos ayuntamientos y numerosas instituciones para iniciar esa reivindicación del cambio de nombre y de eh, eliminación de cierta simbología. Eh, yo creo que al efecto no existe ninguna duda ni ha existido en ningún momento en el ámbito de la Comisión sobre este tema para todo y cada uno para todas y cada una de las participantes en, en esta Comisión fueran del partido que fueran fueran del movimiento eh, memorialista del que ...del que viniera, ¿no? O sea, que ahí no había eh, ninguna duda. Y ya digo, la ley de memoria democrática... de ...Andalucía viene eh, expresamente a incidir en el callejero como un elemento de la simbología... ...que habría que, que cambiar. Sí destacar que, si me permití, ¿Eh? si no me paso sí. de tiempo que ya no, me dirá el este moderador. No, este, podemos podemos darle porque no vamos a tener. Yo creo que, eh, Emilio quizás nos pueda especificar más... ...sobre estos artículos, los dos artículos que has nombrado... ...que es el 15 de la Ley de Memoria Histórica y el 32 de la Democrática. Entonces, a ver específicamente qué es y si esa interpretación es correcta o puede tener ambigüedad. Bueno, yo creo que eh, primero la entrada que tú has hecho, Luis, ha sido por qué se toma esta decisión. ¿no? Eh, Alba ha explicado, entiendo yo, bajo su esquema porque se toma esa decisión, que yo comparto evidentemente, hay una ley en 2007 del Parlamento y hay otra ley en Andalucía en el 2017 donde se establece una serie de, bueno, se aprueban unas normativas sobre la ley de memoria histórica y hay una serie de requisitos que deben de ir cumpliendo las Administraciones. Eso hay una fecha para cumplirla y nosotros, pues, evidentemente, tenemos que cumplirla. Eh, entrando en el cumplimiento de la ley, que yo creo que eso se da por sentado porque evidentemente las leyes se hacen para cumplirlas eh, uno esté o no esté a favor porque eso es otro tema o que esté de acuerdo pero que las leyes hay que cumplirlas sí es cierto que la ley no es tasativa o sea la ley eh, las leyes siempre admiten interpretaciones admiten eh, en fin eh, situaciones y posiciones en contra por lo tanto claro eh, el, el leer eh, un artículo concreto y después llegar a una interpretación mediante un trabajo es complejo o sea yo entiendo que eso es complicado porque después podemos establecer muchos criterios, pero claro, al final de cuentas tenemos que ir a una bibliografía, tenemos que ir a una, eh, de alguna, los detalles que se pueden estar investigando, digo refiriéndome al callejero, que yo creo que al final de cuentas lo que aquí casi todos los que han venido es para hablar del callejero y no hablar del 95% del dictamen que no tiene nada que ver con el callejero, porque la mayor parte del dictamen del callejero eh, son exactamente 15 calles, creo que son las que tocan, y de las 15 el debate está en tres calles. <ríe> por lo tanto, yo creo que sería un poco pobre por nuestra parte limitarnos solamente a hablar de concretamente de tres calles, que si apuramos mucho vamos hasta una calle. Sí. Y, y claro, eso yo creo que sería pobre por nosotros en cuanto a centrarnos ahí, porque yo creo, y cada uno tiene su corazoncito y cada uno tiene su eh, sentimiento y yo creo que eso es un tema que debemos de dejarlo un poco al margen. Pero yo creo que llevamos 80 años desde el 39, ¿no? 38, 39. 40 años de la época de la guerra incivil que tuvimos, 40 años de dictadura de Franco, en el 78 tenemos una constitución, hay una ley de amnistía, hay una constitución nueva, en fin, hay una serie de cuestiones que se ponen alto de la mesa para ir resolviendo un problema que hemos tenido en la sociedad española. Después pasan otros 40 años y ahora a los 80 años estamos todavía hablando de un tema que genera problemas si quitamos un nombre de calle o no. Yo quisiera un poco desdramatizar todo esto, yo creo que no hay que ser tan dramático. Esto lo que habrá que ver es, bueno, pues criterios, opiniones y de una forma tranquila y serena debatir qué es lo que mejor podemos hacer para cumplir la ley. Yo Entonces, creo… ¿Concretamente tu criterio es…? No, mi, mi, ahora después entramos en el criterio. Digo digo, digo que, que todo esto conlleva muchas opiniones y mucho, lo que ocurre es que en ese dictamen hay una comisión que ha trabajado y que ha puesto unos datos concretos en lo alto de la mesa. Y ante esos datos, evidentemente, pues hay que tomar una serie de, de decisiones. Que uno está de acuerdo y no está de acuerdo, pues eso ya es un tema que eso, yo creo eso es lo que… que se trata. A ver. Hombre, yo con los datos que lo ha, con el dictamen, con los datos que hay en lo alto de la mesa, evidentemente los nombres de esas calles hay que quitarlos. Con esos datos. Me permite que pregunte por aquí. Sí. Bueno, pues, muy buenas noches a todos. Muchas gracias a la tertulia, a la Crátera, en la que alguna ocasión he tenido ocasión de estar allí. Espero que se repita también prontamente y especialmente a su moderador Luis. Saluda también a los compañeros de mesa. Las causas, preguntaba el porqué. El porqué formal está claro que es la ley. Es la ley de memoria democrática de Andalucía. Hay un porqué formal que se ha explicado aquí, el artículo 32 de la ley de memoria democrática de Andalucía, nos insta a todos los poderes públicos a que retiremos cualquier tipo de insignia, escudo, nombre de calle, que haga exaltación del franquismo, de la guerra civil, de sus dirigentes, etcétera. El problema es dónde está el límite ...de la interpretación de esa ley. Y ahí es donde está la causa real de lo que hoy estamos hablando. La causa real, desde nuestro punto de vista, que como han bien dicho bien mi, mi, quien me ha precedido en la palabra... ...evidentemente votamos a favor de que se cumpla la legislación. No, no, no hay otra forma de obrar, más que obrar ajustado a derecho ...y que hubiera una comisión que estudiara cómo había que aplicar esa ley. Nosotros hemos trabajado en esa comisión, ha estado mi compañero... Juan Miguel Moreno Calderón, mi compañero Luis Martín, dos personas que creo de reconocido prestigio en la ciudad, especialmente Juan Miguel Moreno Calderón, en el mundo de la cultura, que es parte importante, de lo que nos atañe. Y el problema se centra, efectivamente, en un 5% de ese dictamen, porque ahí donde entendemos que hay una interpretación excesiva, o como se diría, para los que hemos estudiado derecho, eh, extensiva de la norma, que es lo último que se puede hacer con una norma. La norma se tiene que ajustar a su justa medida y se tiene que interpretar ...conforme está redactada, no a más. En el 95% de los casos estamos de acuerdo. Lo que nos parece más relevante, pues efectivamente que se puedan cerrar heridas. ¿Y qué es cerrar heridas? Pues que todo el mundo pueda enterrar a sus muertos. Así de claro. Y ahí ya no hay bando. Aquí afortunadamente hace más de 40 años que pasó la dictadura. Todos tenemos familia y creo que todos tenemos familia en ambos bandos. Todos tenemos amigos y tenemos amigos que tuvieron en ambos bandos. Y lo importante es que esa herida se cierre y la más importante es la de la familia. La de que la gente pueda enterrar a sus familiares. Para nosotros esta parte, la parte de, lo, de los escudos, de la insignia, era la secundaria. Pero desgraciadamente, donde se está centrando la polémica? ¿Por qué? Porque, insistimos, en cinco nombres, como decía el señor Aumente, Emilio, permíteme que te tutee hoy aquí. Como decía Emilio, pues sí, son cinco nombres, pero es que son cinco nombres muy significativos. Y Córdoba es una ciudad que ha estado gobernada durante más de 30 años por muchos alcaldes que han sido alcaldes, ...pues del Partido Comunista, de lo que hoy en día es Izquierda Unida o Unidos Podemos. Alcaldes señeros como Anguita, alcaldes como Herminio Trigo, que ya hicieron ese trabajo y que se hizo con absoluta normalidad. Eso de que aquí no se cerraron las heridas, pues yo creo que sí se cerraron. Y yo creo que hubo aquí alcaldes y gobiernos locales que hicieron ese trabajo con, con los ciudadanos, con los cordobeses, con absoluta normalidad. Y que en esta comisión se tenía que terminar de cerrar alguna parte. Y hay cosas evidentes, voy a poner un ejemplo el más claro de todo. ...la calle General Franco en la barriada del Ángel de Alcolea. Pues quién va a defender que se mantenga una calle del General Franco... ...en la barriada del Ángel de Alcolea sin que se le caiga la cara de vergüenza... ...porque efectivamente eso no va a ayudar a cerrar heridas. Nadie. Ahora, hay otras calles que además no son unas calles cualquiera... ...que son calles muy representativas de nuestra ciudad... ...que nosotros particularmente, y ya voy terminando... ...en la comisión votamos en contra. ¿Por qué? Porque entendemos que ni se ajusta la legislación... ...porque esas calles no se pusieron... ...y ahora entraremos caso a caso, si quieren, eh, en, en exaltación ni al franquismo ni a la guerra civil... ...sino a otros méritos de las personas que tienen esas calles y porque además entendemos... ...que es un perjuicio para la ciudad, porque lo que hace no es cerrar heridas... ...sino que creo que es abrir heridas y abrir nuevos debates que no nos llevan a nada. Porque la calle Cruz Conde, por hablar de la principal, pues es la calle principal... ...la principal arteria comercial de nuestra ciudad, del centro de nuestra ciudad... ...y el quitar el nombre a una calle que se rotuló en el año 1929 por primera vez alegando que es por exaltación del franquismo, pues creo que ni es justo, ni con la memoria de don José Cruz Conde, ni es bueno para la ciudad de Córdoba. Y por eso nosotros, pues en esa pequeña porción es en la que estamos en desacuerdo y de luego así lo vamos a defender siempre. Muchas gracias. Es. José Javier no está en primera línea de política ya. Eh, ¿Académico? Sí, todavía. Todavía está en la universidad por ahí. Pero no cabe duda de que fue un hombre importante dentro de la política cordobesa, andaluza y nacional. ¿Verdad que él, que tenía unos criterios firmes, se enfrentó a su propio partido por la comunidad andaluza? Pues, sin embargo, pasó a la historia política como... ...un hombre de centro, un hombre negociador... ...un hombre que es capaz de empatizar con el contrario... ...me gustaría saber qué es lo que opina de esto. Bueno, eh, aquello de la, de la crátera es algo de vino y algo de agua, ¿no? El vino para la cultura y el agua para el sosiego. Yo creo que algunos de los que apuntan a quitar calles... Deberían de beber más agua y menos vino. A mí me ha molestado muchísimo una palabra que ha dicho la señora Doblas. Que hicimos la transición para cubrir de impunidad a quienes en la guerra se destrozaron. Pues, señora Dobla, yo fui constituyente, estuve en la primera legislatura y tanto los del Partido Comunista como los del Partido Socialista, como los de UCD, hicimos una constitución para la paz y no para buscar la impunidad de quienes se calificaban de asesinos. De modo que, señora Dobla, no sé qué edad tiene usted. Yo voy a cumplir 80 años y puedo decirles que el ambiente que allí había era de pasar página. Y se lo dice alguien que es el nieto de un masón médico desterrado de Córdoba en el año 24 por el general Primo de Rivera, trasladado al gastor, que estuvo desde el 24 hasta el 31 que vino la segunda república dando vueltas por Alcalá de los Gazules, el Gastor, Ubrique, etcétera, que lo repuso el señor Larru cuando vino a la República, que fue médico en Ronda, que tenía una logia masónica en Ronda, con el sobrenombre de Domenico Teotocópulos que cuando el golpe de Estado salió de Ronda y huyó por Coín a San Pedro de Alcántara, a Málaga, y fue capturado el 27 de marzo de 1937 en Almarchar, y fue juzgado en Ronda con un tribunal sumarísimo, con defensores, testigos a favor y testigos en contra, y que fue ejecutado el día 14 de abril, vaya día, del 37. Es decir, que yo di el salto a la política y lo declaro ahora por primera vez, no para reivindicar el nombre de mi abuelo materno, sino para que volviera la paz. De modo que, señora Doblar, que no insinúe usted, que cuando hicimos la transición, buscamos la impunidad. No se lo admito. No sé qué edad tiene usted, no se lo voy a preguntar porque es mujer. Dicho esto, entonces, hay un gran problema cuando se hurga en la historia. Cuando se hurga en la historia, se rompe con el almanaque y algunas de las hojas del almanaque vuelven a arder. De modo que cuando toquen algunos temas tan sensibles, porque yo no he entendido nunca que don José Cruz Conde fuera un símbolo del franquismo, ni el conde de Vallellano tampoco, que era monárquico a ultranza. De modo que, por supuesto, que hay que buscar los huesos de dónde estén. En mi familia se ha dado orden de no buscar los huesos de mi abuelo, que está en fosa común en Ronda, y que ahora no sabemos dónde está, si la fosa se ha abierto. Porque nuestro ácido de y de no ha ido nunca a averiguar dónde está, porque está donde estaba. Y murió defendiendo la libertad y no apostató de nadie. No apostató de ser masón. Ese es el porqué de que he venido y he aceptado que Vicente me pidiera que estuviera, aunque me pidió que hablara si luego hay tiempo de los terribles costes que le van a suponer a todas las empresas sí, y a todos los eso, profesionales. Sí, pero eso perdona, José Javier, va a venir un poquito después. Si viene después, luego sí, lo contaré. Sí, sí, sí, sí. Y si, señora Dobla, usted se ha molestado con lo que yo he dicho, sí. le pido perdón. Y usted debe pedirme perdón a mí, porque yo no fui a las Cortes Constituyentes para buscar la impunidad de nadie. Bueno, Precisamente, yo quería contestarle, eh, por supuesto, le pido disculpas si le he producido alguna ofensa, eh, precisamente lo que, lo que le he producido alguna ofensa, en cualquier caso he señalado es que eh, se consiguió precisamente lo contrario de lo que se buscó y así lo he expresado y que efectivamente dio eh, lugar a mucha impunidad. Mire usted, yo tengo 46 años para 47, los voy a cumplir muy pronto. Eh, soy, eh, efectivamente, hija casi de la democracia y eh, también soy secretaria provincial del Partido Comunista de España en Córdoba. Eh, quiero decir que represento a muchas, muchas víctimas de la dictadura, a muchas víctimas que estuvieron luchando por eh, democracia y república, a muchas víctimas de un golpe de Estado, y no se me olvida. Y que por eso mismo reivindico su memoria y la verdad, la justicia y la reparación necesaria para las mismas. Gracias. Mira, hay una… Eh, llegamos a un punto ya importante, porque todo esto tiene unos razonamientos que evidentemente nos podían llevar a, a otro foro interno. No me cabe la menor duda, pero que nos desviaría de este. Entonces la, la, pregunta, la segunda pregunta que dejo en la mesa es, ¿a quién le beneficia justamente esta actitud? No ya la interpretación, sino el hecho de que se le va a cambiar el nombre de las calles, a algunas calles de Córdoba. ¿Quién sale beneficiado de eso? Empiezo ahora por José Javier. La pregunta de cuál sí. es el coste, pues, sí. pues digo que pues a nadie, sí. porque yo he dicho antes que don José Cruz Conde no es símbolo del franquismo. No, no, me estoy refiriendo ahora a quién le beneficia, porque en la ley de memoria histórica, en su artículo 1, dice, la presente ley tiene por objeto reconocer y ampliar derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas o de, cre o de creencia religiosas durante la guerra civil y la dictadura, promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal y familiar. Es decir, habla, vamos a llamarle víctimas, de acuerdo, breve, habla o de o personas obviamente, obviamente la comisión además ya lo ha determinado, yo estoy de acuerdo también con ella, que realmente... Eh, cada familia debe querer e intentar saber dónde están los restos de sus familiares y darle sepultura dignamente, ¿no? No, yo me refería al cambio de calle. Ahora, si es ca cambio, cambio de, de calle… nombre de calle. Cambio de calles. ¿A quién beneficia el cambiar la calle con, este, con esta decisión? Es la pregunta. Bueno, ya he dicho que a nadie. Ninguna, ¿no? Usted eh, me dice que… Que a nadie. A ver. Yo, me va a permitir que me entienda un poquito más en la respuesta. Pues mira, yo, yo creo que hay, hay matices en todo. la vida no son ni blancos ni negros, sino que en los grises donde se puede uno encontrar y encontrar muchas veces cierta… cierta cierto parecido a la verdad o por lo menos a lo que entre todos creamos que es la verdad. Eh, yo creo que hay calle y el ejemplo que he puesto antes, que efectivamente el que siguieran en el callejero, pues podían chirriar, desde luego, y molestar. Y entiendo que fuera injusto que se mantuvieran algunas de ellas, porque eran reconocimiento a personas que habían tenido un papel significativo en hechos que aquecieron en Córdoba, que yo creo que hay todavía muchas familias que viven en nuestra ciudad que se pueden sentir dolidas al pasar por su ciudad y ver esa calle. Y yo creo que eso es esa parte beneficiosa. Aquí el problema lo centramos, y como está hablando el callejero, en unas determinadas calles. Y en unas determinadas calles en las cuales lo que a nosotros nos surge, legítimamente, son serias dudas, serias dudas de que eh, se ajusten a lo que la ley está pidiendo. Y no solo eso, sino que nos exigen serias dudas de que el quitarla no le haga incluso un daño, no solo un beneficio, sino un daño a la ciudad y a esas personas que hoy ya no están, pero que ya estuvieron y que siguen teniendo aquí una familia. Un ayuntamiento, para cambiar el nombre de una calle, lo puede hacer en cualquier momento. Es verdad que el reglamento que tenemos dice que lo suyo es mantenerla, para evitar problemáticas. Pero no hace falta ir a la ley de memoria democrática de Andalucía para cambiar el nombre de cualquier calle o de cualquier plaza de Córdoba. El problema es que aquí estamos cambiando nombres a calles y a plazas eh, y además estamos poniendo un estigma a las personas que tenían ese nombre de esa calle y esa plaza. Y por eso nosotros decimos, oiga, ante la duda, si hay cinco nombres en los cuales tenemos serias dudas y ante ver si le beneficia o no le beneficia a alguien, vamos a preguntarle a los vecinos de esas calles o de esos barrios que están afectados. ...porque yo no creo que nadie pueda hablar en posesión de la verdad... ...yo no me considero en posesión de ella, yo sí ciego que tengo dudas... ...y ahí hay calles como Cañero, que yo creo que es pura leyenda negra... ...lo que se ha hecho sobre el regionador Antonio Cañero, pura leyenda negra... ...como la calle Cruz Conde, que es una calle de una persona que tiene su calle... ...por haber sido un gran alcalde de esta ciudad, que la empezó a modernizar... ...y que además estaba rotulado desde antes, igual que Cañero se rotuló en el año 88... ...por el alcalde Herminio Trigo. Calles como Pemán, José María Pemán, que... que Fíjate, si no beneficia a nadie, que en Cádiz, si es que esto solo lo hacemos aquí, en Cádiz a nadie se le ocurre tocar el Teatro Pemana. Y hombre, el alcalde de Cádiz no es precisamente un alcalde del PP. Y la ley de memoria democrática de Andalucía es la misma en Cádiz que en Córdoba. Pero no tocan lo suyo, porque saben que ese es de Cádiz, hizo mucho por Cádiz y que el teatro no tiene el nombre porque este señor fuera más o menos afín al régimen de Francisco Franco, sino por otras cosas. Y igual que ocurre... Pues para terminar con la calle Vallellano, que a mí me afecta particularmente porque soy de ese barrio y también ya en lo particular pues me toca porque me he criado allí y nadie en ese barrio relaciona la avenida de Vallellano ni con el franquismo ni con nada que se le parezca. Y por eso yo creo, ¿a quién benefician estos concretos? Pues creo que a nadie y creo que es más, creo que daña a la ciudad porque al final la calle Cruz Conde pues es una arteria principal de nuestra ciudad… ...que tiene su reconocimiento aquí fuera de Córdoba... ...y que si se le quita el nombre, pues a ver qué hacemos con esa calle... ...que es la que todo el mundo conoce, como la calle Lario de Málaga. Tampoco creo que haya ningún beneficio. Ninguna Ninguno. persona ni familia beneficiada. Por esta en concreto, no. Bueno. ¿Quién sale beneficiado por el cambio del rótulo de calle? Pues, evidentemente, los que viven en esa calle van a salir perjudicados porque van a tener una molestia inmediata de documentación, de cambio de. Eso, eso está claro. O sea, es una no, pero yo me refiero al beneficio. Ya, ya, ya. Pero, bueno, digo, el, el perjuicio. El perjuicio viene después. Eh, Ah, bueno, que entonces estamos hablando de otra ¿Cómo cosa. al beneficio. Bueno, que yo... esto se supone que va sí. a tener un beneficio, sino a que. Bueno, bueno aquí, cosa, ¿no? aquí. Alguien sea... se tendrá que beneficiar eh, en, en función en Córdoba... de esto que hay aquí, ¿no? Sí, sí, sí. dice. La segunda es más ambigua. El eh, movimiento, esto, Memoria Democrática Andalucía es más ambigua, porque en su capítulo 1, ahí ya no habla de personas, ahí habla, perdón, ahí habla de la regulación política, de, poli, de políticas públicas para la recuperación de la memoria democrática, es decir, eh, concretamente, dice velar por la salvaguarda, conocimiento y difusión de la historia de la lucha del pueblo andaluz por los derechos y libertades. Es decir, ahí habla ya de un concepto, de una historia, de un saber. Entonces, no concreta ni de personas, ni de familias, ni de conjuntos que se pudieran beneficiar. Pero en la primera sí. Entonces, yo mi pregunta es en esa. En ese artículo que dice, ¿quién se beneficia de justamente esta, actu esta actuación? Yo es que tampoco quisiera entrar en el tema de una calle concreta. porque no no, el, no, no, pero es que al final lo que estamos hablando son de dos nombres o tres nombres de calles concretas. Y, y yo me vaya a permitir ese debate, sinceramente creo… creo Perdona, la, que, la calle periodista sí, Quesada-Chacón, que, sí, es que no, no, yo pero, la veo por el, por el autobús. No, sí, sí, pero, no, pero lo que ¿a estamos quién hablando? beneficia quitar eso? Bueno, es que, eh, insisto, hay una ley que hay que cumplirla y, después, y, de, es que también, y hay una serie de documentación que aparece en el dictamen donde ciertos nombres de estas personas se identifican o se han identificado con temas concretos de la guerra civil española y de la posguerra. Entonces, atendiendo a que la ley dice que tienen que desaparecer de ese escenario personas significadas de eso... Evidentemente, ahí es donde está el beneficio. Entendemos que el beneficio de la ley eh, va en beneficio de aquellas personas o de aquellas familias que, evidentemente, han sido represadas y todavía no han tenido una, una recompensa, pero sí, de alguna forma, un reconocimiento, como concretamente el tema de la fosa, que yo creo que eso es un tema que es mucho más importante que el tema de las calles. Sí. Es curioso que, que, por una parte, eh, se le intente quitar importancia a este tema de la nomenclatura de las calles, pero por otro, eh, genere tanto ruido, especialmente en aquellos que, y aquellas que quieren quitarle esa importancia. Eh, ¿A quién beneficia el cambio de nombre? ¿A quién beneficia la exhumación de las fosas? ¿A quién beneficia? Eh, la verdad, la justicia y la reparación. Pido, pido respeto por, por la intervención. Yo sé que estoy en un auditorio eh, muy favor, respete, eh, determinado eh, y quisiera que respetaran eh, por lo menos la exposición que realizo. Eh, como he respetado... Por hasta favor, ahora hay que respetar la las opiniones de todos, por favor. Eh, en definitiva, yo creo que beneficia a toda la ciudadanía, beneficia a toda la ciudadanía desde un punto de vista eh, principalmente educativo, pero si apelamos a los principios de verdad, justicia y reparación, aún más. Eh, ¿Qué educación le estamos dando a nuestros hijos e hijas si les ponemos a, nuestra calle el nombre, a nuestras calles el, gol, el nombre de golpe ¿Cómo van a entender… Lo que está pasando actualmente en Honduras, si no saben lo que es un golpe de Estado y sus terribles consecuencias. ¿Cómo van a entender que en la transición eh, hubiera más de 300, de 300 muertes si estamos normalizando la dictadura, si estamos normalizando el golpe? Quisiera… Eh, no, no. Usted ha preguntado aquí en me, yo estoy diciendo a toda la ciudadanía y por qué. Y quisiera que en este tema puedan expresar el porqué. Eh, quisiera que es, es lógico que exista una resistencia de quienes no vivieron estos hechos o no saben quiénes fueron los personajes en cuestión a variar la nomenclatura de una calle por el simple hecho de que siempre se ha llamado así. Y eh, que haya una cierta tendencia a descontextualizar eh, históricamente eh, esos nombres. Pero eh, el callejero debe ser, para las nuevas generaciones de cordobeses y cordobesas, eh, una página abierta al espacio público donde se reconozcan las mejores virtudes y los valores de la humanidad. Eh, la paz, el trabajo, el genio creador, la igualdad, la solidaridad y la libertad. Y creo que ese debe ser eh, el espíritu que nos debe guiar a la hora de de establecer honores y distinciones. Y sobre este tema quisiera destacar que los honores y distinciones no son eternos per se, es decir, se pueden establecer honores y distinciones y posteriormente retirarlos. Ha sucedido en numerosos pueblos de, de España por la bajeza o la vileza de los actos que tales personas distinguidas han realizado con posterioridad. Eh, es el caso de algunos de los que aquí están, reflejados en el callejero. Si empezamos a analizar concretamente cada uno de los nombres, pues como ha hecho el, el señor Bellido, entre otros, pues eh, evidentemente entraremos en una, eh, en una cierta confusión. Lo cierto es que eh, podemos hablar de que se les concedió como consecuencia de ser un gran alcalde, o un gran escritor, pero también podemos hablar de eh, cuántos genios de la política o de las letras tuvieron que exiliarse en este país y no tuvieron el reconocimiento debido porque, efectivamente, no podían hacerlo. ¿Cuántos fueron reprimidos? ¿Cuántos no pudieron hacer artículos en los periódicos? ¿Cuántos no pudieron expresarse libremente? ¿Cuántos Alessandre Cernuda? ¿Cuántos... Nos hemos dejado en las cunetas de este país. Por eso, por eso, eh, la ley es específica y clara en este sentido y por eso considero que no solo estamos beneficiando a víctimas eh, de la dictadura como si fuera un agravio personal, sino que estamos haciendo un ejercicio de memoria, de recuperación de nuestra historia y de recuperación de dignidad. José Javier. ¿Sois co consciente de que esto provoca un rebote emocional importante en la ciudadanía cordobesa? Bueno, si luego vamos ahí al rebote económico, que es por lo que yo <risa> había sido <se> invitado. <risa> eh. Perdona, te lo digo al revés. Una de las cosas que atenta, bueno, no que atenta, uno de los efectos, vamos a decir, indeseables o secundarios que tiene esta medida es la deslocalización. Es verdad que las personas aquí, en cualquier sitio de, del mundo, en la sociedad, necesitan identificarse, necesitan localizarse en un sitio en fecha, fecha y tiempo. De manera que cuando se le quita la fecha y se le quita el sitio, pues uno está perdido. ...y eh, eso sí trae un montón de trastornos en la vida normal, en muchos aspectos de la vida. Ahora es el momento de decirnos cuál es el, eh, el efecto negativo sobre la deslocalización. Bueno, es que efectos negativos sobre la deslocalización desde el, punto de vista, desde el punto de vista sentimental son muchísimos. Lo primero que tiene que hacer el ayuntamiento es llamar a Google y a los satélites que tienen el mapa para que realmente hagan la corrección rápidamente porque cualquiera que venga en coche mmm, emocionalmente se va a cabrear ¿no? porque es que no va a dar el tontón, no va a dar con el sitio, el tontón no va a dar con el sitio. Entonces, eh, yo he dicho que, que, no se, que no se alcanza prestigio hurgando en la historia. ¿no? Mire, mi abuelo vivía en Cañero. terminó de alférez de la Guardia Civil. Si yo tuve un abuelo materno, masón, y un abuelo paterno, alférez de la Guardia Civil. De modo que estoy paseando una película a ver cómo anda mi sentimiento. Y vivía en cañero, vivía primero en el rinconcito, a la espalda de Capuchino, esa, que ya, esa calle de casa estaba muy mal y salieron todos los vecinos. Yo vivía en esa casa, iba yo y veía el huerto de Capuchino por un ventanuco. Y luego visité a mi abuelo muchas veces, en, ya que me ha sentimiento, en Cañero. Mi, mi abuelo murió en el año 60, mientras yo estaba tocando con la tuna en Zaragoza, en un concierto de tuna. Y cuando volví, me lo encontré ya enterrado. Mi familia hizo bien en no llamarme, porque pensaron que lo mejor, aunque yo era el nieto mayor y único varón todavía, y era el único que le llamaba al abuelo de tú, porque los demás, mi prima le llamaba de usted. Ese abuelo que vivía allí, yo conocí Cañero, porque iba mucho a verlo. Se quedó ciego, de cataratas, y después sordo, ya que hablan ustedes de sentimientos. Mi abuelo cogía el autobús de Cañero a las Tendillas, y de las tendillas el de Pio XII y bajaba yo donde vivía en Fray Albino el mejor colonizador que ha tenido la historia de España después de Carlos III y cuando él no venía yo cogía el autobús de Pío XII ¿ustedes recuerdan alguno el autobús de Pio XII? el autobús de Pío XII y después a las tendillas a Cañero y pasaba el rato con él murió ciego sordo con una voz profunda, se sentaba a la puerta de la casa todos los días y hablaba con la vecina. La, casa de donde, la calle de donde vivía ya le cambiaron el nombre, el, el anterior ayuntamiento. Ahora, por razones de sentimiento, le voy a pedir al ayuntamiento que cambie, el, si va a cambiar la plaza Antonio Cañero, que la cambie por Antonio de Montesinos. Antonio de Montesino fue un cordobés que acompañó a Fray Pedro de Córdoba en el año 1510 con los dominicos a plantarse en La Española. Y Antonio de Montesino fue el primero que dio una humilía en una iglesia que era una choza, atacando a los encomenderos que estaban esclavizando a los indios. Y fue el autor intelectual de aquel que se llamó fray bartolomé de las Casas, que primero no era fraile, fue Bartolomé de las Casas un simple bachiller. Y como fue un señor que en 1510 y después hizo cambiar al rey Fernando las leyes que la hizo en Búlgaro en 1512, voy a terminar rápidamente. Este hombre que fue el que defendió los derechos humanos, los derechos de gente, le voy a pedir a los, a, a los concejales progresistas del ayuntamiento que si realmente van a quitar el nombre de Antonio Cañero porque yo quiero mucho a mi suegro y mucho a los dominicos porque viví en Fray Albino que era dominico ¿no? le pongan el de Antonio de Montesinos dominico y defensor de los derechos de gentes en el 1510 que obligó al rey Fernando en el 1512 y después en el 13 a cambiar la ley en la que la Reina Católica ya hablaba de defender a los indios para que no fueran esclavos. Esos son mis sentimientos. Yo creo que los, los sentimientos son los que nos hacen estar hoy aquí en esta situación. Precisamente. ¿Por qué se centra al final eh, la polémica, el debate, eh, la sensibilidad de todos en Tres Calles? como bien ha dicho Emilio al principio, porque son las tres calles que sentimos. Al final, todo va a Vallellano, a Cañero y a Cruz Conde, porque hay identidad de barrio e identidad de ciudad. Yo viví 30 años en Doctor Fleming con mis padres. Hoy sigue viviendo allí mi madre. Gracias mi padre, pues ya falleció. Me crié al lado de la comisaría, que por cierto, también es otro de los lugares que se quieren señalar como lugar de la memoria. Para mí, lo que ha significado siempre es la seguridad una tranquilidad, vivía a la de la comisaría, estaba allí la policía, un barrio tranquilo, chiquitito, cerca al centro, Vallellano, muy identificado. Y yo no tengo recuerdo, ni en el barrio hay identidad, ni de que Vallellano, ni de que la comisaría tengan ninguna relación ni con el franquismo, ni con la dictadura, ni con la guerra civil, ni con nada que se le parezca. Ni nadie mmm, con una mentalidad mirando al futuro y no al pasado y con cierta sensatez, pues lo piensa así. Y al final lo que nos ocurre es que perdemos nuestros referentes. Nosotros nos seguimos juntando allí, y fue hace poco, todos los años, pues amigos de toda la vida, pues nos juntamos allí a ver la cabra gata de los Reyes Magos, fíjate qué cosa más bonita, ahora ya con nuestro hijo. Y seguimos yendo al mismo sitio donde cuando éramos niños, pues nos bajábamos a jugar al fútbol esperando el autobús para ir al colegio. Y esa es nuestra identidad. Y en Cañero se puso el nombre porque el barrio lo pidió, porque los vecinos del barrio lo pidieron, porque es quien donó el terreno para que se pudiera hacer ese barrio. Y los vecinos de ese barrio, sin ninguna reminiscencia, ni franquista, ni guerra civilista, ni de represalios, pues quisieron que se le pusiera el nombre de Antonio Gañero a ese barrio. Que, por cierto, ahora que ya me estoy formando en estos meses, pues fue un auténtico personaje en su tiempo, que hizo mucho por la ciudad de Córdoba y que le dio mucho nombre a la ciudad de Córdoba. Igual que pasa con la calle Cruz Conde, que esa ya es allá de todo Ahí ya no hay barrio, eso es de todos los ciudadanos de Córdoba. Y al final, cuando nos lo quitan, y sobre todo cuando nos lo quitan de forma, entendemos que injusta y extensiva, porque no hay motivo, porque si los hubiera, pues, pues mira, ya está, oye, pues chico, pues estás criado con una historia, ya lo has dado cuenta que era así, pero es que no es así. Los de mi generación además tenemos un problema, que los que nacimos, yo en el 77, los que nacimos justo después de que muriera Franco y estaba empezando la democracia, en la educación nuestra aquello era un tabú. A mí nadie me ha explicado, o sea, la historia de España acababa en el 36, nosotros en el colegio, en el instituto, por eso haber estudiado nada más comenzar la democracia, pues todos los de mi generación saben lo que le estoy diciendo. O sea, la guerra civil y ya no había más historia hasta la democracia. Y yo creo que en aquella época, que desgraciadamente pues, hubo una dictadura y hubo represión y hubo cosas malas, pero tampoco se puede borrar toda esa historia de España de un plumazo, porque creo que hubo personas que harían cosas bien, que tendrían buenos sentimientos y que harían cosas buenas como en todas las épocas de toda la historia de todos los países, con sus luces y sus sombras. Y borrarla, y querer borrarla de esta manera, pues no hace bien a nadie y es por lo que estamos aquí hoy, insisto. Porque al final, en determinados casos, pues es lógico que uno sus sentimientos le pueda y no quiera que le quiten lo que toda la vida se identifica con ellos. Eh, Emilio, dinos tus sentimientos. Bueno, mis sentimientos son muy variados, primero… No, digo, me refería a los, <risa> ya, ya, ya. los perjudicados. ¿eh? No, no, Hablamos digo, no es de... que José María ha hablado no. de algunos temas que sinceramente no tenían relación ni tienen ninguna relación con el tema del callejero. Yo sí he conocido lo que era la comisaría esa, José María, muy triste eso, de verdad. Eh, eh, tú no tienes la edad, lógicamente, porque eres más joven, pero hay personas que hemos vivido otra época y aquello era fuerte. Sinceramente, yo y además prefiero no, no sacar este tema porque yo creo que es que ya estamos a 80 años, es que vamos a hablar de temas yo creo, no sé, vamos a hablar de temas, de temas realmente de recuperación, sí, 80 años desde la guerra civil he dicho, 80 años desde el 39 creo, ¿no? Estamos en el 2018, son 80 años. Entonces, yo creo que, por favor, yo creo que un mínimo de educación… Hay que tener. Y al que no le interese, que se levante y se vaya. Así. Claro. Yo estoy invitado aquí. Y si no lo dejan que... ustedes hablar porque quieren oír determinadas opiniones, pues nos levantamos y nos vamos los que no pensamos así. Mal sistema en la democracia ese y mal sistema en la libertad. Yo creo que no hay que volver a repetir este, esta verdad que nos acaban de decir. De verdad que no porque hay que respetar. Bueno, ya continúo un poco quitando la dramatización del tema que creo... Primero dije que no había que dramatizar, yo creo que se puede hablar, se puede discutir, se, puede, se pueden poner opiniones en lo alto de la mesa, variadas, diversas, y no pasa nada. Yo creo que, afortunadamente... Eh, la libertad que tenemos y la que, y que realmente hemos conseguido, pues, nos permite eh, diversas opiniones y no pasa nada. Siempre que no nos insultemos, evidentemente, sí. que yo creo que ese es el límite que tenemos que hacer. Pero, vamos, que yo creo que, insisto, el tema de las calles, sinceramente, creo que no es el elemento más importante ni de lo que el dictamen ha aprobado eh, en la Comisión de Trabajo, ni lo que la ley establece, ni lo que nosotros estamos realmente interesados. O sea, el tema de callejero es un tema que puede ser importante de dos o tres calles, que lo entiendo, yo es que, sinceramente, yo es que creo que eso es así. Y que yo creo también que sería bueno que hubiéramos llegado a un consenso, porque lo único que nos diferencia del Partido Popular y del de, eh, Partido Socialista y de Izquierda Unida y del resto de partidos que hay allí en el ayuntamiento, son solamente tres calles. Eso es lo que estamos hablando de la diferencia de todo los trabajo. Y yo creo que deberíamos de… Y, yo lo he dicho públicamente. Lo ideal sería llegar a un consenso de todos para que eso no ocurra, para que tengamos todos el mismo apoyo a la, a la ley y a todo lo que tengamos que hacer. Y yo creo que eso es el elemento importante. Vamos entrando ya justamente en eso. Mira lo que dice la segunda parte del artículo 1 de la ley. Dice, adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de división entre los ciudadanos. Todos ellos... ...con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones de españoles... ...en torno a los principios, valores y libertades constitucionales. Yo creo que, en definitiva, esto lo dice la ley también, tenemos que buscar esto a toda costa, De manera que, por un lado, efectivamente hay quien se beneficia. Por otro lado, hay quien sufre perjuicio pero entonces yo me pregunto, ¿hay necesidad entonces de hacer esto? Y ahora sí voy yo a explicar un poquito, aunque yo no tengo oh, como mucha palabra, ahora te la doy a ti la primera. Pero sí voy a explicar una cosa. Yo cuando vine a Córdoba, vine a, uh, la de interno a la residencia Teniente Coronel Noreña. Yo naturalmente no tenía ni idea de, de qué nombre era aquel. Allí estuve viviendo hasta que se abrió Reina Sofía y pasó allí. Bueno, pues la, la, la vida me ha llevado a vivir otra vez cerca de donde estaba la residencia teniente coronel Noreña. Yo nunca supe, ni nadie me supo decir nunca, quién era el teniente Cono coronel Noreña. Ahora, viniendo para acá, me he metido en Wikipedia, que bueno, me lo he leído. De manera que también sufrió bastante, ¿eh? Eh, ...en un par de meses se lo cargaron fusilado en la ciudad universitaria de Madrid... ...por el Tribunal Popular de Madrid número uno... Eh. ...simplemente por negarse a combatir con el ejército republicano... Además ...que también hay memorias para eso, ¿verdad? Entonces el caso es que yo no sabía, pero el problema no... Eh, ...o sea, la cuestión no está en que eso fue un nombre que le impuso o, la dictadura... Uh, para homenajear a pilotos que cayeron en, en, en la guerra. Espero que no sea lo mismo ahora. Eh, lo que pasa es que la gente acaba por no saber quién es. De manera que ahora, cuando yo me paseo por aquí, por el Vial Norte, esa es otra, no, el, el Vial Norte, entonces me preguntan, mucho, ya los jubilados tenemos ese derecho, entonces eh, muchas personas me preguntan, mire usted, ¿dónde está el ambulatorio nuevo de la Noreña?, es decir, siguen preguntando todavía por aquello, pero es que además allí hay calles, hay negocios, hay incluso colegios públicos que se llaman Noreña. Ahora han hecho una plaza al lado que no sé cómo se llama, pero todo el mundo la conoce por la seta, sea el nombre que sea. De manera que el nombre realmente de una calle no tiene nada que ver con el personaje que represente en el ámbito normal. De manera que… Eh, la población, la ciudadanía, el pueblo, la gente, como se dice ahora, trata de identificar como sea, aunque no conozca qué es lo que significa una calle, porque eso es el sitio que conoce todo el mundo y además conocen por generaciones, de manera que se pueden orientar. Entonces, eh, si por ejemplo ahora no conocen que hay un centro de salud que se llama Carlos Castilla del Pino, porque no lo conocen, es que no es necesario a lo mejor cambiar. ¿Por qué no dejamos las cosas tal como están y no levantamos ahora mismo una historia que ya de por sí es que se ha borrado de la memoria de la gran mayoría de la gente? ¿Por qué hay, y perdón, una que yo he leído en la prensa, una iniciativa justamente de la alcaldesa que me parece como muy interesante? ¿Por qué no se camufla? ¿Por qué no se quita aquella cosa negligente, aquella cosa odiosa, aquella cosa perju perjudicial, y quedamos con la esencia que conoce la gente. ¿Por qué no llegamos a ese término medio de concordia? Bueno, esto es insólito, desde luego. Eh... Estamos hablando de sentimientos, estamos hablando del perjuicio económico, aquí se vamos bandeando eh, de un lado para otro, según nos no llegue el turno, o según nos apetezca. Eh, ciertamente, eh, bueno, eh, no es tan complicado eh, cambiarle un nombre a una calle, se ha hecho siempre, no se han hecho tantos alardes, a veces para reconocer a alguien. Y, eh, efectivamente, cuesta trabajo cambiar el nombre en las personas de más edad. Seguirán conociéndolo por el nombre anterior. Pero es algo que los niños y niñas eh, van a tener siempre presente. Mi hijo no conoce otra cosa que el Carlos Castilla del Pino. Y sabe perfectamente cómo se llama. Yo ya lo he llevado dos veces a urgencia allí. Y sabe perfectamente cómo se llama el Carlos Castilla del Pino. Y sabrá siempre. ...que ese es el centro de Carlos Castilla del Pino. Y tiene un nombre digno, honrado. Tiene un nombre verdaderamente eh, al que, que merece un gran honor... ...como los honores y distinciones que estos días hemos visto en, en Pablo García Baena. Nombres que no se discuten, en ningún caso. en ningún caso. Por eso yo decía antes que los honores y distinciones eh, no solo hay que merecerlos... Hay que llevarlos de por vida. No se pueden hacer actos que atenten contra ese honor y esa distinción. A nadie se le ocurriría que por eh, magnífico escritor que fuera, Bretón, eh, le dejáramos el nombre a una calle si así lo hubiéramos hecho. A nadie se le ocurriría defender eh, como ya hicimos en el pasado y yo apelo a la memoria. ...de todos y cada uno, de todas y cada uno... ...de los que estamos aquí... ...cuando nos producía una indignación feroz... ...que los ayuntamientos, que algunos ayuntamientos... ...del País Vasco reconocieran... ...con calle a asesinos... ...de la banda terrorista ETA. Eh, no se nos ocurriría defenderlo... ...no se nos ocurriría. Por más escritores... ...por más eh, alcaldes que hubieran sido... ...hay que merecer el honor... ...de por vida. Y hay que saber... ¿Cómo denominamos? Y hay que darle oportunidad a las nuevas generaciones a que tengan ese ejemplo de vida y no tengan el ejemplo en golpista. Eso es algo que se lo debemos a nuestros hijos e hijas. Eso es lo que tratamos, en definitiva, cuando eh, distinguimos, cuando honramos a determinadas personas de nuestra ciudad. Y por eso damos y retiramos medallas y distinciones y honores. Y por eso llega un momento en que hay que revisar y hay que hacerlo sosegadamente, como decía antes Emilio, de ahí que se propusiera la creación de una comisión que alcanzara el máximo consenso. Y obviamente sabíamos que iba a haber eh, determinados puntos en los que no se alcanzara un consenso total y donde tuviéramos que ir hacia el acuerdo mayoritario, siempre teniendo en cuenta el cumplimiento de la ley. Que precisamente la ley, y lo hemos defendido así muchas veces, se hace en principio con cabeza fría sosegadamente, para impedir que las vísceras nos lleven a eh, defender eh, cuestiones que no están en el consenso social. Por tanto, eh, yo si quisiera, al hablar de sentimientos, hablar de... ...de un artículo de un gran amigo... ...que escribió hace muy poco con relación a esto... ...decía... ...mi abuelo fue fusilado en el año 48 del, año, del siglo pasado... ...en una cuneta cerca de la que hoy es la Parada del la ...en Los Pedroches... ...mi abuelo era un zapatero afiliado a la UGT... ...que ponía la radio pirenaica muy bajito... ...cuando cerraba la tienda... ...y eso le costó... ...le costó mucho... ...le costó la vida sin ir más lejos... ...dice, soy un chico que creció en el Parque Cruz Conde, que jugó al fútbol y estudió en el cole y en el instituto cercano. Soy de allí como una casualidad, como una causalidad. No me importaría no pertenecer al Parque Cruz Conde o como le llamen ahora. Me gusta pertenecer al estirpe de mi madre y de su padre. Yo creo que esas palabras sumen perfectamente un sentimiento. Somos lo que somos porque formamos parte de aquello en lo que nos educan. Y yo quiero educar a mi hijo en una ciudad en la que el nombre importe, pero el nombre importe para llevarlo dignamente, para que represente a figuras eh, honradas que defendieron la democracia, la libertad, el sistema que legítimamente nos habíamos dotado en su momento, no el que impusieron por la fuerza y por la guerra. Por eso creo que eh, los costes serían mínimos y, sobre todo, en una era de la tecnología a la que no le cuesta nada, dos segundos, cambiar en un GPS el nombre de mezquita por catedral y después volver a cambiárselo por mezquita catedral. Yo creo que efectivamente, efectivamente, cuesta muy poco. Estamos en la era de la tecnología y de hecho nunca ha costado. Mi tata le sigue llamando la calle Los Huevos a la calle del Duque de la Victoria y hoy nadie la conoce por la calle de Los Huevos. Pero tiene su cartelito allí, ¿eh? Tiene su cartelito allí. Efectivamente, efectivamente. Y hay muchas otras calles. Y podemos poner el ejemplo de Costa Sol, que nunca fue la plaza de ese general, sino que fue la plaza de Costa Sol por una cafetería. Ni siquiera por una costa. Por una cafetería. Y que, sin embargo, no le costó nada a la Administración reconocerla como tal. Mi hermana vivió en la Plaza de Costasol. Las cartas del banco le llegaban antes del cambio de nomenclatura a la Plaza de Costasol número 2. Es increíble, pero es cierto. Es increíble, pero es cierto. ¿Qué nos va a costar ahora ese cambio? Nada, no nos cuesta nada. Tenemos los instrumentos y las herramientas precisas. No le ha costado nada a la ciudad de Ávila cambiar la plaza de Calvo Sotelo por la plaza de Adolfo Suárez, porque acaba de morir. En definitiva, no nos cuesta nada cambiar el nombre de un aeropuerto, si así nos conviene. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Recuperemos de verdad lo que es el callejero. Recuperemos ese sentimiento de honor ...y de distinción, porque ese es el sentido que tienen los homenajes... ...que le hacemos a los personajes de nuestra historia. gracias. gracias. Vamos a ver si Pepe Luque que quería decirnos algo. José. A mí me va de... Ah, yo venía con buenas intenciones, me parece que las voy a cambiar... La crátera tiene una ventaja y tiene la duración que tiene y lo bien que nos llevamos es por una sencilla razón. Cuando nosotros vamos a una tertulia y se abre un tema, uno sabe cómo entra en ese tema, pero no sabe cómo sale. Está uno dispuesto a cambiar. Yo cuando me pongo ante los políticos, últimamente sé que ya es absurdo, ¿para qué perder el tiempo? No vaya a cambiar de opinión. Eso me da la sensación, desde la derecha hasta la izquierda, no vaya a cambiar, ¿para qué hablar? Don Emilio me dice que no, pues se lo agradezco que me pueda estar equivocando, de verdad. Vamos a ver. Lo que se está discutiendo son tres calles. No tampoco a complicar la vida. El, la, la, el debate de Córdoba. Hablemos de las tres calles, puñeteras tres calles. De una puñetera vez y olvidémonos de lo otro, olvidémonos de los abuelos. Y señora Alba, ¿hablamos de los abuelos? Mire usted. No, no, me ha dolido no, no, lo no que usted dice. No. Yo no soy ningún niño, pero le voy a decir el mío. El mío es de Montilla. Pero tuvo mala suerte en comprarse una finca en Bujalance. Y lo mataron los maquis, a él y a su chofer. Y yo vivo en Trasierra, tengo una, una casa que me iba allí a descansar y a escribir y a pasarlo bien. Y me encuentro con la ruta de los maquis. Me preguntó el otro día mi nieto, que vive fuera de España, Pepe, me dice Pepe, Pepe, ¿quién son los maquis? ¿Sabe usted lo que le dije? Unos señores que después de la guerra habían hecho la guerra. Estaban en el monte y los pobres para comer hacían barbaridades, punto. ¿Me va usted comprendiendo? Yo perdono y hay que olvidar porque me lo enseñaron en mi religión y en mi cultura. Lo que yo no siento es que otros no perdonen ni olviden. ¿no? A mi abuelo no lo juzgaron, lo mataron los maquis en una casa de peones camineros con un tiro en la cabeza y en su con dos tiros en la espalda. No me gustaría hablar de él porque nunca he hablado de eso, pero ya está. Bien, vamos a hablar de la ley, que es lo que nos interesa. La ley de la memoria histórica, que yo no me olvide y algo de entiendo de leyes, habla de eliminar la exaltación personal o colectiva de la sublimación militar de la guerra civil y de la represión de la dictadura. Se omite la guerra civil. En la guerra civil había dos bandos y los dos bandos hicieron las mismas barbaridades que no lo hicieron, ¿no? Si quiere usted, vemos la historia porque tampoco vayamos a discutir la historia. La historia es la historia. Incluso el Partido Comunista decía que no le gustaba la democracia, no le gustaba la república. ¿Quiere usted que se lo diga quién lo decía del Partido Social Comunista? Hombre, es que lo, lo traigo escrito, lo tiene, se lo he dado a un compañero. Lo que yo quiero decir es que, olvidemos, pero es que esa misma ley que dice eso, tenemos aquí alguno, alguna calle re, renombrada de personas muy importantes en la guerra civil, en el lado. No pasa nada, es muy llegue incluso a, a comer algún restaurante de esa calle. lo previsto en el párrafo anterior no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado oiga, nos dan una cancha os dan una cancha si hay discusión en Córdoba de esas tres calles ser complaciente ser generoso, ser abierto puñeta eso es lo único que os pido a los políticos lo único que se le puede pedir a un político es que dé justo a la ciudadanía. Que habrá quien se enfade una mínima extrema derecha y una mínima extrema izquierda. Es posible, seguro. Pero la mayoría, dejar las cosas en su sitio. Es lo único que os pido. De verdad lo digo. Con cariño y sin... Y sin con cariño desde aquel lado hasta este. ¿eh? A lo mejor aquel lado más que este. Venga de ahí. Yo no lo... Muchas gracias. El resumen. ¿Qué estás tú? ¿Qué te parece, qué te ha parecido si ha sido efectivo o no estas conversaciones, bueno, estas conversaciones o hemos perdido siempre, la tarde? Siempre son efectivas porque no siempre eh, podemos escuchar las opiniones eh, más lejanas a nuestro propio círculo. Eh, en ese sentido eh, es interesantísimo por parte de, de todos y todas. Y decía eh, este señor, perdone, Pepe Peluque. Pepe Pepe Luque, eh, que eh, desgraciadamente parecía que no estábamos dispuestos a cambiar de opinión. Yo le animo a que mire hacia adentro, a ver si usted es capaz de cambiar de opinión después de todo lo que ha oído. A mí eh, me da la sensación de que no. Pero en cualquier caso, si le pido, si le pido que mire, eh, como yo hago muchos días, eh, mire a los ojos, de, a los ojos limpios y claros de mi amiga Prácede. Y, y que le pregunte el sufrimiento de su familia si está dispuesta a, a olvidarlo, a dejarlo atrás, porque nunca tuvo reconocimiento, nunca jamás. Y se habla de dos bandos, pero aquí hubo vencedores y vencidos, y los vencedores tuvieron su reconocimiento, los vencidos nunca. Esos tuvieron olvido, mucho olvido. Y ese es el olvido que tratamos de, de, no, de recuperar, ¿no? de recuperar esa memoria. Yo quisiera que miraran en el interior y, y trataran de ponerse en el lugar de las víctimas, de ponerse en el lugar de aquellos y aquellas que perdieron todo y que incluso perdieron su nombre, su recuerdo y no solo su familia, que perdieron también propiedades y otras, y otras muchas cosas en el camino. Quisiera que, que recordaran que esto no fue una guerra espontánea, sino que esto fue motivado por un golpe de Estado a un gobierno legítimo, democrático, que había hecho el pueblo español, que tenía su constitución, igual que nosotros la hicimos en la transición, y que es el golpe de Estado lo que provoca esa guerra. Yo quisiera que nos pusiéramos, además, eh, en, en otros ejemplos, Miren ustedes, Churchill eh, ordenó bombardear muchas ciudades alemanas que provocaron muchísimas víctimas. ¿Lo va usted a poner al mismo nivel que Hitler? ¿De verdad? ¿Lo va a poner al mismo nivel que Hitler? ¿O estábamos eh, defendiendo un orden? Yo, que soy pacifista, no, no, no acabo de ponerme bien en términos de guerra, pero sí quisiera ponerle ese ejemplo. Y mire usted, el general Petén... Petén o como se pronuncie, tuvo un papel importantísimo en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, no tiene una sola calle en Francia, ni una. No lo nombran. ¿Por qué? Porque en la Segunda Guerra Mundial establece un régimen de colaboración con los nazis. Y ahí se acaba. Ahí se acaba. Va en la misma línea que estaba diciendo antes de lo que es el mantenimiento del honor y el mantenimiento de la distinción. Y sobre todo, no olvidemos... Que eh, aquí hubo quien lo tuvo todo, pero también hubo quien no tuvo nada. Y fueron, precisamente, los que defendieron el régimen legal, democrático, del que nos habíamos dotado los españoles y las españolas. Así que, la memoria es el futuro, efectivamente. Gracias. Bueno, muy brevemente ya, porque... Creo que hemos hablado mucho de muchas cosas y poco de otros temas que yo creo que es. Sí. Pero bueno, yo, bueno, el debate va por ahí, las opiniones van por ahí, es inevitable, ¿no? Pero yo creo que deberíamos de intentar buscar el consenso, sinceramente. Creo, y yo lo he manifestado antes de leer el dictamen, que yo me entero del dictamen por la prensa, creo que deberíamos de insistir en el consenso. Estas cuestiones creo que deberíamos de tener todos el mismo criterio y, y no arrojarnos uno a los otros el nombre de calle y el nombre de situaciones. Yo lo he dicho al principio, aquí hubo una ley de amnistía, hubo una constitución y hubo un reconocimiento de que lo habíamos hecho mal todos, sobre todo algunos más que otros, y lógicamente durante este periodo pues no se han modificado algunas cuestiones que yo creo que tampoco… Hay que dramatizar. Pero insisto, creo que estos temas no deben ser de temas partistas y mucho menos electorales. Porque somos muy dados a sacar esto a un ambiente que es el tema de votos. Y creo que eso es otro error. Sinceramente, todavía en este país, los políticos al uso, pues. somos muy dados a ver dónde pescamos votos. y si por pescar tres votos somos. eludimos el consenso. y entonces, eso yo creo que eso es malo. ...para la situación política de este país y estamos muy educados para eso. Eso hay que romperlo también, no es malo pastar, no es malo consensuar. Yo es que creo que eso incluso es bueno. O sea, que creo que a la sociedad le viene bien. Y nosotros vamos a intentar, por supuesto, ir al consenso. Pues para terminar, yo insisto en alguna cuestión y ahora vamos con esto del consenso. Yo creo que hay que dejar claro una cosa... Eh, yo lamento alguna comparación que se ha hecho hace ahora mismo. Yo creo que ni José María Pemán, ni José Cruz Conde, ni Antonio Cañero, ni el cronista Rey Día, ni el Conde Vallellano, ni son, ni se les puede comparar, ni con asesinos, ni con terroristas, ni con golpistas. Por eso nosotros no estamos a favor de que se quite la calle, porque, vuelvo a insistir, no solo es que se les quite la calle, que se podía haber hecho en cualquier momento. Lo han hecho durante 30 años muchos alcaldes que han venido del Partido Comunista es que se les, insulta, se les quita la calle y se les insulta y se les degrada. Y creo que es profundamente injusto con esas personas. Y por eso deberíamos alcanzar un consenso y, desde luego, no retirar el nombre de esas calles con estas circunstancias. Porque estamos diciendo que Antonio Cañero, pues, no sé qué leyenda negra le queremos achacar. Lo mismo que a José Cruz Conde, lo mismo que a José María Pemán. E insisto, cuando en sus ciudades de origen, cuando se dan este tipo de figuras, no los han tocado porque saben que su justificación es otra. Y no son personas... ...que se hubieran precisamente significado por ser defensores de ese régimen franquista, golpista, gracibilista... ...como queráis llamarlo. Y claro que es bueno el consenso. El 95% del dictamen de esa comisión ya está consensuado. El 95%. Estamos hablando de cinco calles. De cinco. Donde creo que las dudas que nosotros expresamos... ...que aquí está este voto particular, que fue muy trabajado también por el Grupo Popular. Son muchos folios de voto particular, asesorados por historiadores, por catedráticos... Pues ponen de manifiesto que hay serias dudas. Vamos a buscar soluciones, como se dijo en su día, imaginativas. Pero es que de esas soluciones imaginativas que se habló en su día, o creativas, creativas, Emilio, de esas soluciones creativas que hablaste en su día, pues la última noticia que tenemos es que no. Que públicamente se ha dicho por la alcaldesa que el dictamen se va a respetar en su integridad. Por eso nosotros... Estamos diciendo, vamos a volver a eso de las soluciones creativas. Si nosotros ahí, o sea, ningún inconveniente. Si estamos completamente de acuerdo, estoy muy de acuerdo con lo dicho Pepe Luque. Si ahí, salvo cuatro por los extremos, el resto va a estar totalmente de acuerdo. Y si en el 95% ya hemos hecho un trabajo serio, exhaustivo, todos yo creo, pues que hemos sido también generosos en la valoración. Nosotros hemos tenido también alguna abstención en los que ha habido dudas, pero entendíamos que eran menores y estaba más justificado, Pues ha habido abstenciones para evitar precisamente polémica que esto saliera con algunos nombres. Vamos a buscar esas soluciones creativas en lo que nos quedan para que todo el mundo esté cómodo, para que cumplamos la Ley de Memoria Democrática Andalucía, como no puede ser de otra forma, pero tampoco que hagamos ni en injusticias con personas que han tenido honores y creo que pueden seguir manteniéndolo en nuestra ciudad, ni tampoco causemos perjuicios ni reabramos heridas en Córdoba. Si eso... Uy, sí si se oye, ¿se oye? Sí. Eh, yo estoy también por el consenso. Y si si sí, soy constituyente no voy a estar por el consenso y menudo consenso en aquella época con una inflación del 30% con un paro del 28% y con un tipo de interés del 24% eso sí que fue consenso esto es una tontería como una copa un pino pero yo voy a ayudar al consenso eh, porque para eso me lo he preparado la señora Doblas dice que no cuesta prácticamente nada a nadie cambiar el nombre de la calle. Pues le voy a dar un decálogo yo a ella para que se lo aprenda bien y los demás. Primero, la calle Cruz Conde y, la, y, y las dos aceras de, de Conde de Vallellano tiene sede de muchas actividades económicas. Lo primero que tiene que hacer cualquier establecimiento mercantil que esté en esas calles es celebrar Junta General o Consejo de Administración, según diga sus estatutos, irse al notario, comunicarle que ha cambiado de sede, el notario decírselo al registro mercantil y el registro mercantil comunicárselo a Hacienda. Eso es lo que acaban de hacer en Cataluña. Y hasta el Gobierno ha tenido que decir que no hace falta ir a la Junta General, sino con el administrador único. Pero usted tiene que re reunir la Junta General, convocarla, fehacientemente. Tomar la decisión, pagar en el notario, pagar en el registro mercantil y comunicárselo a Hacienda. Y tenga cuidado con la Hacienda, ¿eh? Tenga cuidado con la Hacienda. Se lo aviso a Navegante. Eso tiene tiempo y dinero. Segunda, segundo paso. ¿Ustedes creen que quitando el nombre de la calle Conde va a desaparecer el nombre? Bueno, en el registro de la propiedad va a durar hasta que se pregunta la segunda transmisión por mucho que ustedes se empeñen. O sea, en la primera transmisión dirá que le he vendido una casa a usted que está en la calle Corconte. y que ahora se llama otra cosa. Y cuando se haga la siguiente transmisión es cuando ya aparecerá el nuevo nombre. De modo que va a durar bastante ahí. De modo que mmm, no se va a quitar la, eh, el nombre del almanaque. Tercero, naturalmente, que no cuesta dinero cambiar las tarjetas, que no cuesta dinero porque tenemos informática cambiar eh, las facturas. Hombre, depende de que usted esté muy digitalizado, pero el 90% de las empresas que hay en Córdoba no eh, pasan de 5 trabajadores y normalmente las facturas las tienen empresas desde hace mucho tiempo. De modo que usted si emite facturas va a tener que cambiar el domicilio y si la recibe el que la emite va a tener que cambiar de domicilio. Y cuidado, si usted tiene no usted con un problema de hacienda y presenta una factura como no lleve el domicilio correcto, hacienda no se lo va a aceptar. Y eso le puede dar un cierto disgusto. Que usted vive en esas calles y cree que es fácil cambiar el DNI, hombre. Lo primero que tiene usted que ir al ayuntamiento y pedir un nuevo empadronamiento municipal. Y hacer cola. No sé si el ayuntamiento lo empadrona digitalmente. A lo mejor tienen que hacerlo, pero tendrán que ir al ayuntamiento a, hacer, a pedir el certificado de empadronamiento municipal. Otro paso. Eh, ¿Usted cree que las empresas no tienen publicidad, no tienen bolsa, no tienen logos, no tienen coches...? con el que tienen que estar perfectamente identificados con el domicilio. Algunos autónomos habrán sufrido ya, si el IVA lo paga la mitad, el autónomo lo paga la empresa, ¿no? Entonces, los coches de las empresas tienen que tener los logos puestos, el domicilio, el teléfono, etcétera, etcétera, perfectamente identificados. Y cuando haga la transmisión del coche a un tercero, pase usted por tráfico, que verá usted la que le van a liar cuando lo haya cambiado, le vaya cambiado el, el domicilio. De modo que, señora Doblan no es tan fácil. Va a generar muchos problemas porque esas dos calles tienen mucha actividad económica. Naturalmente que digitalmente podemos cambiar la página web, naturalmente, pero habrá que buscar al informático que te la vendió y te la montó, ¿no? Y tendrás que cambiar quiénes somos y contacte con nosotros. También es fácil. Pero cuesta trabajo por cambiar el nombre. Yo espero que, que el ayuntamiento cambie rápidamente la base de datos y le diga y le diga a Sadeco, perdón, a, a, Endesa, a, a IMAXA, cuando nos mande la factura del agua y de la basura, que ponga el domicilio bien. Porque yo a lo mejor soy el primero en que devuelvo la factura y le digo al ayuntamiento, a, a, a la caja, que es incorrecta y voy a mi abogado y le digo que es incorrecta porque ese no es mi domicilio de modo que espero que el ayuntamiento lo haga también rápidamente eh, por mucho que usted quiera mmm, si la empresa está auditada no van a desaparecer los nombres de la calle en cinco años cuando el auditor termine de tirar la basura porque prescribe esos documentos de modo que mmm, a pesar de todo, el cambio de esos nombres, lo que ustedes quieren es desterrar el tiempo. Y resulta que el tiempo no hay manera de desterrarlo. Y algunos querrán, como el CID, ganar la batalla después de muerto. Y después de muerto no hay quien se gane una batalla. El tiempo sigue allí existiendo. Quitar ciertos nombres... Ciertos nombres de los que estamos hablando, es querer que descarrile la memoria. Pero siempre se preguntará a la sociedad quién triunfó sobre quién. Luego vendrán otros que quitarán esos nombres. Y como dice la señora Dobla, eso es normal en la historia. Desde los romanos, la damnation Memoria. Dejaban las estatua y le cortaban en la cabeza. Lo hacían más rápidamente y le ponían, con la misma estatua, le ponían la cabeza de otro César. Eso es quitarle el nombre a la calle correspondiente. Lo que hacían los romanos, dejar la misma calle, la misma estatua, pero cambiarle la cabeza. Hasta cambiar la cabeza le costaba dinero a los romanos. Con eso termino, porque ahora ya he disfrutado, que es lo que quería decir al venir aquí, no lo anterior que me he comentado. Bueno, yo quería hacer una, una reflexión final. Una... Dice Machado, el maestro, una frase de su que pone en boca de su epónimo Juan de Mairena, muy conocida: la verdad es la verdad, dígala, Agamenón o su porqué. No se dice la segunda parte y sobre todo la tercera, en donde especifica. Que él habla, para, para explicar la primera parte, él habla de la verdad, de la razón y la verdad del hecho. En definitiva es la opinión, el criterio y el segundo es la realidad. De manera que si cambiamos esto a la primera parte diremos que la realidad es una sola, la realidad. Y la verdad es la interpretación que se hagan de esa realidad. Por lo tanto, hay tantas verdades como opiniones haya de la realidad. Nadie tiene la verdad. De manera que si alguno, dentro de su sitio de privilegio, de poder, trata de imponer su verdad como realidad, lo más probable es que cometa una injusticia. Muchas gracias por vuestra atención y hacernos pasar un rato tan agradable.